One, <laughs> two, Eternidad. por la reina de Oruro, la Virgen del Socavón Bailamos por la reina de Oruro, la Virgen del Socabol. Escuelas de plata chirirín para mi china, su país. A nuestro tío le nombraremos padrino del carnaval. Escuelas de plata chirirín para mi china, su país. A nuestro tío le nombraremos padrino del carnaval.